Hola, hola, buenos a aquí, Somar, comentando odias en la Taberna Y hoy volvemos a Total War, Warhammer Estamos, bueno, ahora tenemos varios frentes Localizados, estamos, vamos a ir con Zorgrim Estamos esperando a que se recluten estos dos Estas dos unidades de atronadores Para ir a la batalla épica Con el hacha de... a por el hacha de Grimrir Que pinta un poco feo, la verdad Pero bueno, veremos a ver cómo lo podemos solucionar Además... Estamos aquí con este ejército que nos vamos a ir hacia las montañas nubladas. Y en pos de eso vamos a ir ahora en aquí. Vamos a acabar de derrotar... Ah, no, bueno, esto lo completamos en el, en el capítulo anterior. Pero vamos a acabar de sitiar a los pieles verdes de esta región. Esto es otra... Ah, sí, esto es otra región que también lo vimos. Vale, entonces, vamos a pasar turno. Estamos ahí entre turnos y vamos a avanzar un poquito... Los pieles verdes están teniendo movimiento, se repliegan. Pero vamos, vamos a aislarlos. Va, a ver. A ver si que podemos firmar la paz ya o la confederación. Vale, ya nos toca de vuelta. Vale, ¿podemos atacarlo? ¿Qué éxito tenemos? A un 5% nada más, vale. Y aquí... Dañar asentamiento un 5% también. No, feo, feo. Venga. Vale, vamos a subir aquí la... Mina de piedra amarga. Vamos a movilizarnos. Vamos a ir hacia el norte. Sí. Vale, y a este nos lo... Uf, es que estamos muy mal. Deberíamos... ¿Podemos unirnos? A ver si nos podemos incorporar Incorporar No porque estamos muy cansados Vale, no pasa nada A ver, aquí Construcciones y construcciones Fuerte colmillo Vamos a subirlo Porque con esto vamos a aumentar los ingresos en general de todo Además, aquí Vale, vamos a desactivar esto Exacto Y vamos a colonizar estas tierras Perfecto Vale, ahora necesitaremos Un... Poquito de Uy, solo podemos poner este, vale. Vale, vamos a avanzar por aquí. A ver que nos encontramos. No hay nada. Asaltar guarnición. Así, ah, en general. Vale, bueno, lo vamos a dejar aquí de momento aparcado. Pero sí, además, este. Es, parece que es lo último. Sí, porque esto es el mapa global. Ah, bueno, no sé si se puede explorar más al sur, pero diría que esta es la última, el último bastión de los Pieles Verdes en esta región. Y luego nos queda esto de aquí. Estas cuatro pequeñas regiones, pero vamos, en nada lo tenemos. Vale, volvemos al mapa. Vamos a la diplomacia. Vamos a... Vale, con Bar ya podemos hablar. Vamos a establecer relaciones diplomáticas y vamos a... ¿Por qué no? ¿Por qué es baja la probabilidad de éxito? ¿214? Eh, unirse a la confederación. Han rechazado. ¿Pero por qué razón? O sea, no, no es, es imposible. O sea, estamos 214 en positivo... 184 y sigue mejorando, pero las... Bueno, no sé, yo qué sé. Claro, y el equilibrio de poderes nuestro es... Pero, bastísimo. Vale, bueno, no sé. Tiempo al tiempo, supongo. Vale, no, esto vamos a aguantar. Hasta que no tengamos los atronaderos no nos vamos a sumar por allí. Porque será complicado, seguramente. Vale, aquí. Vamos a la mina de piedra magma. Eh, eh, a ver... No se puede guardar el guarnecer, ¿no? Ah, que no hemos... Ah, es verdad, es verdad. Uh, donde tengo la cabeza, que no hemos pasado el turno. Vale, ¿qué más podemos aquí? Vale, en el peñasco negro. Aquí teníamos esto, sí o sí. Y además, queríamos meter el salón... Ah, no tengo para meter el salón de juramentos. Vale, esto es importante. O sería importante añadirlo. Vale, entonces, vamos a... A meter aquí la torre enana Que aumenta los ingresos y demás Y desbloquearemos aquí el nuevo El nuevo lugar Vale, en vale Y el peñasco negro, ahí vamos Vale, vale, perfecto Vale, aquí estamos mejorando Y aquí en la zona sur está todo apañado Vale, nada, nada, perfecto Vale, pues sí, tal y como estamos Vamos a pasar turno es que lo único que me queda es entrar en guerra con ellos, pasar por encima. Y no puedo. No olvida los agravios. No puedo. O sea, yo, yo quiero entrar en paz con Barakbar. Tratados, guerra. ¿Nos rechazáis qué tipo de escoria un Baraki sois? No puedo, no puedo O sea, me duele porque no puedo eh, A ver, está, estamos quietecitos Qué ganas de molestar Caraca azul El honor del clan ha sido invocado Hay que reunir las atribuciones y los nombres de sus clanes Se ha cometido un agravio contra el clan y los autores deben pagar por ello Menos 750 Bien, supongo Bueno, bien, vale, supongo Vale, vale aquí ya estamos listos. A ver, vamos a hacer antes 52%. Venga, nos la jugamos. Éxito, vale. Se ha conseguido infiltrar y lo ha petado. Vale, maravilloso. Le hemos puesto el militar. Aumenta el orden público, buscador de patrullas, autoritario defensor no alentador no Agrave ancestral oh, y otra pieles verdes teniendo en cuenta lo que nos queda buscador de patrullas vale vamos a hacerle vamos a hacer que sea este de un hombre de acción bueno es que ya habiendo metido ya uno aquí y uno aquí esto es cuando está desplegado vale Vamos a meter emboscador de patrullas. Y ya lo gestionamos. Además, a ver, aquí. Nuestro señor Thorgrim Sparly, que a 4% de daño de arma. Vale, estamos Yelmo de dragón. Seguramente no existe uno mejor. Resistencia al fuego. Bueno. Hombre, es que este Yelmo de la Discordia esto es una pasada, ¿eh? Bueno, a mí me ha gustado mucho. Resistencia física, este señor lo tiene todo, todo, todo, todo. Vale, vale, pues nada, vamos a movernos, vamos a teletransportarnos. Ah, bueno, le queda un turno a esto. Vale, vale, pues vamos a gestionar entonces la, la zona norte. Sí, vamos a incorporarnos aquí. Sí, y aquí nos podemos mover nosotros. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos a ir a la torre de la mina de piedra. Dios, aquí. porque hay tanta magia aquí? No lo sé. Ahora la reventaremos. Vale, con este otro ejército... No, es que aquí necesitamos reponer bajas. ¿Podemos reclutar? No, no tiene reclutamiento local esta región. Qué feo. ¿Cómo no va a ser eso posible? Bueno hará falta Vale Pues nada Vamos a pasar turno Vamos a aguantar un turno más Para que estén a punto Estos barbas largas Y ya cuando estén Que estén listos Vamos a tope con ello Vale Finalizar turno Los pieles verdes Mareando por ahí No quiero nada Que no Apartad Dios Cinco mil tesoros ¿eh? O sea han, han, han amasado ahí Fortuna Para pedir la paz Vale Ojo, ¿por qué razón ha subido de nivel estando? No lo he entendido. Vale, vamos a meterle aquí. Uf, uf, uf, uf. Pues ni tan mal, ¿no? Veterano en cicatrices, hombre, un 3% de vida más está muy bien. Ya luego, hombre, habrá que meterle aquí ya otras cosas, pero ni tan mal. Vale, me lo voy a quedar. Además, aquí ya podemos construir algo nuevo. ¿Qué nu cosa nueva vamos a construir? El campo de cebada nos ayudaría bastante. Bueno, ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Vale, vamos a meter aquí el salón de entrenamiento. Sí. Vale, y vamos a mejorar también la fortaleza al puesto avanzado enano. Perfecto. Nah, si es que tenemos una fortuna. A ver, por aquí en esta zona Vale, lamento de balaya lo queremos oh, oh, oh, oh, oh, espera, espera, espera Maestro El mercado de los gremios Sí, vamos a coger también esto es una barbaridad El salón del gremio de pastores Me gusta A ver, aquí, en caracocho Y vuelvo a quedarme sin Madre mía, vale No toques nada Vale, la mente de Balaya. Vamos a poner la torre enana. ¿Cuánto nos cuesta? 3000. Bueno, está bien. Y el peñasco negro aquí que hay que añadir. Uf. Vale, aquí tengo la herrería. ¿Qué quería meter aquí? No lo recuerdo. hombre comercial y día de locos. Vale, a ver, más al norte que tenemos. Nah, es que esto está perfecto. Vale. A ver, no llegaremos en serio. Vale, pues nada. Vamos a acercarnos aquí. ¿Llegamos? No. Lástima. Vale, y con eso ahora nos vamos a teletransportar con Thorgrim. Aquí. A ver cómo estamos. Bien, a la par. Sí, aprox. Es que son todos goblins Tampoco... Hombre, el problema son los refuerzos, seguramente. Pero... ¿Por qué no? Está actualmente guarnicionado en un asentamiento. Ah, oh, pues lo sacamos de aquí vale, vamos a sacarlo andando ahora supuestamente sí que lo podríamos teletransportar vale, pues vamos a teletransportarlo sí, sí, sí sí vale, pues teletransportamos por 500 tenemos de sobra, vale y vamos a la batalla vale, tienen esto y el resto de cosas no las veo, lo que tengo es resistencia a la magia, vale, vamos a cambiar el Vale, el pendón y este que es liderazgo. Vale, vamos a meter este aquí y este aquí. Vale, y lo tenemos esto para nosotros dos. Perfecto. Vamos a liberar la batalla. Vamos a llevar... Lo que sí que tengo claro es... Vamos a hacer un frente potente con los barbas largas y los enanos. Y los guerreros, una línea frontal. Vamos a chocar o vamos a tratar de... Uff, qué feo está esto. Porque todo esto es un valle. Vale, vale. Vamos a llevarnos con los lanzagravios, vamos a bombardearlos a muerte, el problema que voy a tener es dejar los lanzagravios por ahí en algún lado y que ellos me, me... Le... lleguen refuerzos por otra zona, no sé si me explico, o sea que no estén solo aquí. Que tal vez las recientes innovaciones consigan solucionar eso En cualquier caso sus sucios magos grobis están realizando algún tipo de ritual Hay que pedirlo y rápido O sin duda llegarán refuerzos mucho más tenaces ¡Pua! Los lanzagravios aquí van a sufrir 99% Y lo voy a pasar mal porque los voy a perder y lo sé O sea ya de antemano ya no me gusta el rollo que está teniendo esto pero bueno, veremos. A ver, yo pienso que con los lanzagravios me puedo... O sea, los lanzagravios, perdón. Con... Bueno, sí, con los lanzagravios reviento la masa goblin. Y con los girocópteros, los lanzagoblins los hago polvo. Intentaré no... A ver, a ver, a ver qué nos dice Thorgrim. ¡The stone fruits of the engineer's labor. ¡New flying gyro machines will take to the air! Let me assure my traditionalist brethren within the guild that Mogrim himself would be pleased with this innovation. Now, let us test them against the eternal enemy the ones who have more entries in the Great Book of Grudges than any other the Orcs. See how the green skin filth around that vile pillar. Let us wipe them out. So confident am I in these new machines. O sea, no vamos a usar a Azorg. Hola. Espero que no sea así. <ríe> así te lo digo. Vale. Ok, ellos están aquí amontonaos. Uno, dos. Uh, uno, dos. Y no se ve el resto. Vale. Vamos a agruparnos bien. ¿Llegan? Sí que llegan. Vale, esto va a ser el grupo 6, por lo menos. Vosotros dos, el 7. Perfecto. Además... Una línea ancha, una línea ancha, dije vale con vosotros aquí vosotros aquí vale y ahora vamos una línea de enanos aquí otra línea de enanos aquí cerrando centro vale y vamos a tener ahora esto este grupo va a ser fijo luego vamos a dejar estos enanos aquí vale vamos a dejar aquí mineros mineros mineros Guerreros enanos y guerreros enanos Para proteger Vale Vamos a dejar esos mineros aquí detrás en el grupo 2 Y luego vamos a meter todo esto en un mismo grupo Que va a ir aquí Apretadito en columna Y nos lo vamos a llevar este va a ser el 4, con lo cual puedo pasar esto al 5. Perfecto. Zorgrim, aquí en medio. Aquí en medio. Vale, perfecto. Comenzar batalla. Vale, vamos para adelante. Voy, yes! oh, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Vale, grupo 5. Vamos a ir moviéndonos. Y aquí tienen... Vale, vale, vale, vale. Vale, pues vamos contra las caballerías vamos contra las caballerías rapidín vale, el grupo 2, vamos a avanzar un poquito vamos a... no, no, no vale, aquí estamos bien aquí estamos bien, Rotar un poco eh, a quién están disparando vale, me parece bien Uh, el 3 aquí venga chicos Thorgrim pa'lante pa'lante ¿quién más tenemos? aquí estos barbas largas están aquí en el costado vale vale vale, perfecto ahora bien, el 3 cambiamos de foco Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues a perseguir, a perseguir, a perseguir Esta gente no vuelve Vale, aquí estamos bien Vale, vamos a apoyar con otra Vamos a dejar los mineros aquí Para petaos, para tapar ese hueco Por si acaso tuvieran que llegar Vale, vamos a coger estas de atronadores Y vamos a reventar los goblins No, de hecho, vamos a coger las dos de atronadores Y contra sus jefes Y ahora vamos a destinar Esta de atronadores aquí Esta de, o sea, esta de ballesteros, ballesteros Chicos Entrada en combate Gracias, gracias Zorgrim, a ver, liderazgo en área, bien ¿Cómo van los Vale, vamos a traernos una para acá Y la otra la vamos a llevar aquí Que no nos molesten más los lanzarbolisms Che Zorgrim aquí contra sus líderes Vamos Muy buen trabajo, muy muy, muy buen trabajo De los barbas largas eh, Frenando a toda la gente ¿Aquí cómo vamos? Vale, perfecto. A este lo vamos a reventar. Vale, vamos. Deberíamos ir girando ya esto para enfocar aquí. Sí. Estos que están, estos que están. Vale, bien, bien, bien, bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Vale, ahora. Pendiente. No, no, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, vamos a traernos una de guerra de los enanos aquí a esta línea, pero ya. Para tapar un poco, hay que aguantar eso. Vale, esto ya cae. Esta de enanos aquí. Los mineros que persigan. Pero los enanos necesitamos que formen aquí. Vale, aquí. Venga, venga, venga, venga, venga. Antes de que nos toquen. Vamos. Vamos. Venga, esos girocópteros, Vale, aquí, vosotros. Aquí, vosotros. Vale, eso está bien. Thorgrim, más liderazgo. Venga, que no se. Que no se. Desanime los muchachos. Eh, digo, no sé por qué están aquí parados. Vale, a ver, giro, eh, los lanzagravios Cambiamos de objetivo, aquí está bien ¡Dios! ¡Están huyendo todos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contando? Mata a, Wazoo, ir a Todos los chamanes pieles verde Ahí va Ah, pues ya está Buah Benditos girocópteros, En verdad, ¿eh? Ah, pues nada Está, está jugado de lujo Finalizar batalla Perfecto, o sea, pensá que íbamos a sufrir muchísimo Bueno, a ver, también te digo Han perdido una barbaridad Me he reventado a los dos ejércitos principales Tanto el primero que estaba de frente en la colina Como el de las... Las caballerías Y ya con eso en el otro nos hemos girado ya con... La unidad de mineros el... ah, no, no, no, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a pillar tesoros oh, Es un K de tesoros, eh y esto es liderazgo. Aunque baje la reposición de bajas... Vamos a coger... Vale, señor legendario, más 5. Objetivos, el h de Grimnir. Vale. Perfecto. O sea, es que mirad, mirad... ¡Qué hacha! ¡Dios! Nada. De locos. Vale, vamos a poner... Ha subido de nivel al 17... Con esos mil y pico de experiencia... Que hemos sacado Entonces Teniendo en cuenta eso Hombre, a lo mejor Ir metiéndole ya armadura Aquí está bien Teniendo en cuenta que ya tenemos, o bueno, mejor estos Ejército del Señor Sí, sí, sí, sí, vamos a mejorar Los helicópteros, sí, sí, sí, sí, sin duda Sin duda, sin duda Vale, esto en un turno está disponible ¿A dónde vamos a destinar? Vale, vamos a destinarlo ¿Podemos...? No Vale, lo ubicamos aquí Ah, no oh, Vale, es que este señor también se está recuperando Vale, bueno, no pasa nada Nos recuperamos todos Vale, continuamos Aquí, vale, este tenemos acción Podemos saltar de nuevo la fortaleza 53%, sí, confiamos Éxito, perfecto Nivel 5 Ya, ¿eh? Claro, y es que Las El de las barracones está aquí Vale, pues nada Vamos a mejorar más Vale, vamos a reducir el orden público, perfecto. Sí, yo creo que vamos a meter este tal y como lo estamos usando ahora de asedio. Hasta que no tengamos lo otro, no nos sale a cuenta este señor. Vale, y luego, aquí como estamos, aquí tenemos margen de acción. No. Vale, pues nada, vamos a pasar turno y a ver qué surge. Vale, fin de turno. Buah, qué guapo, tío. Ha estado, la verdad es que ha estado muy, muy, muy muy, muy complicado, ¿eh? Es que tendríamos que aceptar la paz con estos señores, tú. ¿Estos qué son? Aliados militares. Y tenemos comercios con ellos. Vamos a declinar. Los bocaste. No quiero nada. claro. déjame... No. Vale, nos toca. Vale, vamos a mejorar aquí. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera, espera. ¿Dónde está? Vale, aquí tenemos para sacar los matadores. Pero es que aquí, vale, aquí tenemos la herrería. Y aquí vamos a plantar el salón de juramentos. ¿Este qué hace falta? La forja de Grimble. ¿Pues está aquí? Ah, es que este es a nivel 2, tú. Vale. No tenemos dinero, pato. Poco a poco. Vale, vamos a sacar aquí el salón de juramentos. Y ya después meteremos la forja de Grimler. Vale, excedente de población, ¿dónde? En Caracochopicos. Es que en Caracocho Picos también necesitamos esto. Para poder sacar aquí los matadores. Que me gustaría, me gustaría en algún momento de la serie poder llegar a verlos. Ah, vale, lo que no tengo son... Vale, vale, vale. Lo que no tengo son... Vale, no, es que estos necesitan... Necesitan... Repoblarse. Vale, vamos a continuar aquí. Aquí, a saltar la guarnición. 54%. Sí. Ah, fracaso. Bueno, no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos al follón. Uy. Ah, vale. 1500. Vale, habría que meter un refactorio en, en su momento. Pero vamos a saltar aquí. Nah, esto, autorresolución. Y para adelante. Perfecto. 19 pérdidas solo... Ocupamos... Ahí estamos... ¡Uh! Fuerza del arma un 8%... Espada ogra... Vale... Herrero único... Tarifas de los tratados comerciales a toda la facción... ¡Wow! Vale... Me gusta... Vale... ¿Qué le vamos a poner? Agrupamiento... Aquí... A este le vamos a poner buenos pulmones... Para que tenga más tamaño de área... Y que... Por lo que sea... Si se... Evade un poco la zona... Que por lo menos llegue aquí. A nuestro herrero rúnico que le vamos a poner. Ardor de la forja. 8% de daño por poder de penetración. ¿A todos en un área? Bien. Aflojar. No, es que esto es una pasada. Me gusta muchísimo. Y ya luego golpear runas para que reduzca eso. Y ya lo siguiente, es que esto, lo siguiente son daños, tú. Ataque cuerpo a cuerpo. Ah, no. No hay uno que es un estallido. Me suena que hay uno que es un estallido, que es una locura. No lo sé. Bueno. Estamos de, de estudio, progresos. Vale, aquí que tenemos. Oh, aquí tenemos un puerto. Vale. No, ahí estamos igual, no tenemos... Vale, vamos a meter aquí la, el fabricante de baratijas. De eso hay que llenarlo, o sea, todas las regiones deben tener un fabricante de balatijas, sí o sí ¿Vale? Bueno, yo creo que tal y como está la cosa Podemos movilizarnos Que este ejército está casi completo Y lo podemos dejar aquí Sí, nada, y en el siguiente turno lo tenemos listo Y, vale A Thor Green lo vamos a dejar aquí Y que descanse Vale, y siguiente turno Pero yo creo que el ejército de Thorgrim O sea, con los dos ejércitos que tenemos al sur No nos hace falta Y ya podemos viajar con Thorgrim hacia el norte Porque con lo que vamos a tardar en llegar Va a estar complicado Vale, ok Volvemos a tener potestad eh, Vale, aquí Vamos a saltar munición Entiendo que aquí decides ¿Qué es lo que vas a a machacar? Éxito, perfecto. Vale, vamos a meter otro autoritario. Orden público significa un menos dos más. O sea, dismin disminuimos más el, el orden público en la región. Y claro, esto tiene que ir... Ah, pues es tan positivo, ¿eh? Vale, a ver. Podemos... No llegamos. Y si... Vale, vale, vale. Y acampar, no, acampar nos lo deja... ¿Llegamos? Vale, yo creo que en el próximo turno lo tenemos. Ok, y vamos a alejarnos de aquí. Sí, porque, o sea, ya tenemos este ejército aquí. Aquí no hay más regiones que conquistar, y lo que queda son esta zona sur. Que con este ejército de aquí, probablemente llegamos a poder limpiarlo. La mina de piedra amarga. Vale. Minas del cuerno del dragón. Vamos a mejorar esto por 1600. Me parece correcto. Vamos a mejorar esto por 1300. Me parece correcto. Esto también por 1300 más. ¿Y aquí qué vamos a gastar? El refactorio nos viene muy bien para subir el orden público. Vamos a meter un refactorio para subir el orden público. Pero, o sea, es que tenemos 6.800. Vale, vamos a probar a ver si con diplomacia podemos tratar con Barakbar. Ya, te, ya estamos en... De 187 a 197. Oferta Baja. ¿Por qué? Inquebrantable Tu grado de fiabilidad Los actos de traición como atacar a un aliado Reducen tu grado de fiabilidad Cuanto menos se fiende de ti Menos se será la probabilidad de llevar A cabo acciones diplomáticas También es cierto que las traiciones se olvidan con el tiempo Lo que permitirá que tu reputación vaya reparándose Podemos a ver, ya que con estos no podemos En Azul Nos lo van a aceptar No Es que en Azul Estamos mejor Unirse a la confederación Añadir oferta Pagos Ofrecer pago De 300 Baja Vaya. Me apena pero nuestros ideales difieren grandemente Habrá que probar eh, Vale, cancelamos Y seguimos para adelante Vale, sí, siguiente turno Ah, vale, pues vamos a simular el turno y lo dejamos ahí Porque se me ha ido el salto en cielo y ya nos hemos pasado del tiempo del capítulo ah, ah, ah, A ver qué ocurre, por dónde va la cosa Partes intercambiables. Vale, ya tenemos. Perfecto, perfecto. Ya tenemos la artillería mejorada. La tecnología. ¿Qué vamos a poner? Tiempo de carga reducido de la artillería. ¡Buah! Vale, me gusta. Munición de artillería, mantenimiento de artillería. Son siete turnos aquí, eh. Vale, vamos a tirar por el. Por la zona de arriba. Porque si no, lo vamos a pasar a mal. Vale, vamos a meter cargas explosivas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Crecimiento adicional. Tumbas, gran salón. Vale, vamos a meter cargas explosivas. Y ya a partir de ahí podemos ir resolviendo un poquito más el árbol en la zona de, de arriba. Y ya está, porque minas de oricanteras de piedra tenemos a punta pala seguro. 99%. Vale, y lo vamos a dejar por aquí. Entonces, recordad lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto a Facebook como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También, seguidnos en Twitch, que hacemos directo todos los miércoles. Normalmente de 7 a 7 y media. Y si no hacemos directo, pues avisamos por Twitter y demás. Entonces, por último, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha sí sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.